Hello people, bienvenido una vez más al canal de Javierito MC ¿Cuánto tiempo ha pasado de nuestra última grabación? Creo que bastante, ¿cierto? No ah, sé sí. Nuestro siguiente video no será algo alegre ni romántico Será un video triste Y eh, un video en el cual tierra llorar. Te reír, es obvio Porque hay que hacerlo reír Obvio El amor es un juego Perdido Así se titula nuestro siguiente video Pero que el título No te confunda A lo largo de nuestra vida Pasamos más tiempo a sola Que acompañado Ya sé lo que vas a decir Ahora me quieres Contradecir No, no, continúo Ok y pasamos la mayor parte de nuestra vida pensando en nuestras metas, nuestros sueños, hablando con nosotros mismos, perdiéndonos de los buenos momentos que la vida nos ofrece, haciendo de nuestro presente una sala para recordar nuestro pasado. Déjame decirte que no eres el único que ha tenido un pasado difícil única. El tiempo no tendrá lástima de ti. El mundo no se parará a esperar. El tren de la felicidad seguirá su carril sin ti. Y de ti depende si montarte o quedarte. Hasta el psicólogo te ha vuelto tú ahora. Puedes que estés muy herido. Muy herido. Por diversas razones. Quizás hayas experimentado la muerte de un ser querido te habrán desilusionado la persona que más amaba o tal vez has sido víctima de traición u infidelidad. Puede que en este mismo momento te encuentres en un punto, en una circunstancia de tu vida que ni siquiera en ti mismo tiene el valor de confiar Y empiezas a tirar todo por la borda Empezando con los culpables Incluyendo hasta a Dios No me digas que ahora está creyente tú eres Después de que quieras y mira hablando de Dios Puede ser Nunca he dejado de creer en Dios Sino en la humanidad Interesante Y terminando odiándote a ti mismo Lo cierto es que ni aun con todo el peso del mundo encima, estás solo. Tienes amigos, amigas, familiares, seres queridos que te aman tal cual eres. Y lo más importante es que tienes a Dios de tu lado. Y sus planes para ti son maravillosos. No, sí, está bueno. Encuéntrate Amate Eres perfecto, perfecta Eres la imagen viva De la mejor versión de ti Solo Tienes que creer en ti Y ya verás eh, Mi gente, hasta aquí el video de hoy Si te gustó, dale like Y si no, también Suscríbete, Javierito en sí